Soñó sin recuerdo Entre tantos reclamos que eh, existen eh, desde la mediatización hacia los trabajadores de la educación, de la salud, los trabajadores estatales, eh, eh, el trabajador en sí, el, el eh, trabajador, trabajadora, ¿no? para ser uh -huh. honesto, está esta cuestión de la vocación. Eh, mágicamente se determina desde los centros de, de, de, de comunicación hegemónicos, la, la, las agendas corporativas que... Se tendría que hacer incluso gratis el trabajo docente, ¿no? ¿Vos sabés que... eh, eh, bueno, lo mismo se aplica también a los enfermeros, lo mismo se aplica ah. este, a todos los sectores. Bueno, curiosamente, ¿no? ¿Por qué siempre esa, esa mirada hacia los trabajadores encima tendrían que hacerlo gratis? Bien. Eh, hay estudios ya hechos bastante serios que los docentes en Argentina pasamos por tres momentos. El primer momento era el, el tema que la vocación hacía, que éramos sacerdotes. De, y teníamos que trabajar como se podía porque nosotros era, era toda vocación y lo más importante, que creo que es importante era el enseñar a, a los chicos luego después, más o menos en la década del 60, 70 hubo un tiempo que el trabajador de la educación se empezó a tomar solamente la parte intelectual ya éramos docentes, no éramos, no éramos trabajadores ni sacerdotes, sino que éramos, los docentes éramos como un, uh -huh. una casta diferente, ¿no? En este, con esta más o menos, eh, esta idea, se llega a la década del 70, 70 y empezado el 70 con la creación de setera Y empieza una palabra que hizo mucho ruido en la, en la base docente, que es trabajador. ¿Éramos trabajador? ¿No éramos trabajador? ¿Podíamos salir junto con la CGT o no podíamos salir junto con la CGT? Uh -huh. Y de a partir de ahí, empiezan a convivir dentro de la sociedad las tres ideas. ¿no? Nosotros decimos que los trabajadores, de... somos trabajadores de educación, ATEN nace después de CETERA, por eso el tema de trabajadores. Vos te podés fijar que todos los sindicatos que nacieron antes CETERA, en vez de una T, tienen una D. Eran docentes solamente. Entonces, estas ideas estas ideas son las que van dando vuelta dentro de la sociedad. ¿Está? Si nosotros somos... Este, sacer, como un, como el nuestro es un sacerdocio, ¿no? lo nuestro es eh, algo liberal como puede ser, puede ser un, un médico o un, o un abogado. Hay gente que dice que en vez de hacer sindicato tenemos que hacer colegios. ¿no? de docentes, en provincias ya hay de esto, no, no, es, no es, y otros que decimos que somos trabajadores de la educación. Esto que se da en la cabeza de los trabajadores también eh, se da en la sociedad. ¿Está? Eh, nosotros, nos, nosotros creemos y estamos convencidos que somos trabajadores, que por nuestro trabajo tenemos que vivir dignamente, que tenemos una patronal, que esta patronal es el Estado, que dentro de las escuelas un docente y un auxiliar tienen diferentes roles, pero todos trabajan en pos de, de la educación, o sea, nuestro sindicato y, y muchos compañeros y compañeras pensamos que este, nosotros tenemos vocación nosotros creemos lo que hacemos y amamos lo que hacemos, eh, pero somos trabajadores. ¿Está? Y no hay una dicotomía ser trabajador y tener vocación. ¿Mm? Eh, el compañero que, a ver, que saca fotocopia para todo un curso que en la zona oeste que no tiene para poder comprar y la saca de su bolsillo. ¿no? El compañero que este, muchas veces ha, ha ayudado a un grupo de, de, de alumnos porque no tienen medios, el compañero que eh, muchas veces da muchas más horas de las que cobra en pos de mejorar la educación, de mejorar eh, a, lo, a los chicos de, de, en todas partes, desde, te digo, desde la montaña hasta las grandes ciudades. está eh, Ese es un trabajador, y es un trabajador que tiene dignidad. Por eso nosotros decimos que el luchar por, por salario también, como todos los trabajadores. No es que nos saca fuerza, sino que nos das más fuerza para mejorar. Si yo no tuviera un buen salario, como ahora, yo no podría comprar libros nuevos, eh, hacer perfeccionamiento, eh, poder hacer cursos que lleven a que lo que yo estoy dando al alumno, lo que estoy dando a, a los chicos, eh, ir, ir mejorando día a día ¿está? y por eso nosotros estamos en, en una lucha y si yo tengo que trabajar cuatro turnos, cinco turnos, 55 mil horas, tampoco mi clase, voy a dar las mejores clases. me pasa que hay una, hay una interpretación, creo yo, de que eh, por lo único que tendrían que, que reclamar es por el salario. entonces eso tampoco son dos cuando, cosas, A ver, son dos extremos. ¿no? El planteo mediático, eh? claro. encima se, Encima de que trabajan poco, se quedan, A ver. encima... Son, son dos, dos extremos, ¿no? Yo, nosotros luchamos por la educación pública porque amamos lo que hacemos. ¿Esta? Eh, yo lucho por tener mejores condiciones en las escuelas, por tener escuelas de primera, tanto en el barrio como en el centro. Yo lucho para que el chico del barrio tenga la misma posibilidad que el del centro en estudiar y tener la misma posibilidad de llegar a, a muchas partes de la educación que capaz que el del centro la puede hacer afuera y nosotros en el barrio, el chico del barrio no. Yo, yo lucho por no tener una escuela que se cae en pedazos. ¿No? Se, por no tener una escuela. Se, sí. Eso, eso es lo que quiero A ver, ver. ¿se caen tenés? a pedazo? Hay escuelas que se caen a pedazo. Hay escuelas. Neucar? Bueno, primero vamos a, a centrarnos. Nosotros esta lucha no la empezamos hoy. Nosotros venimos luchando durante muchos años. Una escuela no estaba en condición y nosotros, pero hace años que venimos luchando por esa escuela. A ver, vamos a empezar con esto. Nosotros en Neuquén no tenemos escuela rancho. Pero si tuviéramos alguna escuela rancho, ya estaría Aten pidiendo para que esa escuela no está. Si bien no tenemos escuela rancho, pero tenemos tráiler. Hay escuelas que están todas dentro de tráiler. ¿Mm? Como ejemplo, la escuela de los hornos. Como ejemplo, a cuatro cuadras del Consejo de Educación, tenemos la ep 20, que hay uno, dos, tres, cuatro o cinco tráiler donde hay alumnos. Como, por ejemplo, el 72, el cp 72, que hay en el patio, tres trailers que son tres cursos. O sea, a ver, pongámonos, nosotros... Venimos peleando por tener, y ese ahí está, el 72. El 72 empieza en un obrador. Fue una lucha sindical gigantesca para que se haga una nueva escuela. A, siete, a seis cuadros, siete de los de que estaba, se hizo una escuela. ¿no? Y en vez de seguir haciendo escuela, no, como ya no, te estaba muy sobrecargada de chicos, empiezan otra vez los trailers y otra vez la lucha para que no haya tráiler y que construir de nuevo una escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Las escuelas en Neuquén no creo que estén peores o mejores que en el resto del país. Pero acá hay una lucha de los docentes, la comunidad, los chicos, desde hace años para mejorar estas escuelas. No es, no es gratuito lo que quiero decir, ¿eh? es una lucha. Vos me decís, ¿qué escuela... El 41, es el pre-41. Hace 15 años el CPE 41 tenía tres cursos. Cuando empezó a crecer, en vez de hacer cursos, nos querían sacar el Zoom interno para dividirnos Y entonces vos para ir de un curso al otro, tenía que pasar por dos cursos. ¿Estamos? Ajá. Bien. Hubo una lucha hace 15 años e hicieron toda la ampliación enfrente. Ahora, vos entras al en 41, es un hermoso CPE. Pero se logró con la lucha. Si hubiéramos aceptado el tema de, de los cursos así de cartón... Estaríamos en otro, en otro momento. ¿Cuánto, ¿Cuál es el porcentaje, eh, si estuviera si, si esa información, ¿no? yo por ahí te pregunto, a ver, a ver. de funcionarios públicos que tienen a los hijos en escuelas públicas? No, habría que hacer un estudio. Lo que pasa que acá se da... Porque hay un, hay un número que ustedes han manejado... Sí, que... para la plata de las escuelas eh, privadas... ¿145? Ciento, 150 millones de pesos anuales van en subsidio para las escuelas privadas. ¿Qué se sucede en una escuela privada? Los sueldos. Entre sueldos y algunas otras cositas más, ¿no? Ponele, qué sé yo, tizas y algunas cosas más se subsidia, Pero el grueso van en sueldo. Ahora bien. ¿La plata al docente privado se la paga el Estado? No, eh, en, la... en una, a un ver, porcentaje. A ver, en un porcentaje en algunas escuelas es el 100%. En otras un 60% y en otras es hasta un 20%. ¿Mm? Las grandes... Eh, o sea, la grande, las escuelas más grandes es un 100%. ¿Estamos? No, no no todo El porcentaje no es igual en todas. ¿Cuál es un problema que estamos viendo? Que en los últimos años, y estoy hablando en los últimos 10 años... ¿Puedo se ser ven... eh, malintencionado y pensar que una escuela a la que le subsiden el 100% de los sueldos también puede haber hasta un arreglo inmobiliario? Una escuela que le en el 100% de los sueldos, está capaz que está cobrando 1.500 pesos por alumno. Pregúntame dónde va ese dinero. ¿No? Si a vos los sueldos te, ¿Te lo, lo paga, paga el, estado? el Estado, ¿dónde va? ¿Qué sé yo? Sería un buen negocio para algunos. En los últimos 10 años, eh, la curva de la creación de escuelas ha ido aumentando. Es potencialmente, pero mucho. El año pasado se hicieron una serie de escuelas, no me acuerdo el número, pero una, una cantidad importante de escuelas, pero no solamente en Neuquén Capital, sino que ponele el Rincón de los Sauces. El Rincón de los Sauces abre una escuela privada. ¿Mm? Abre una escuela privada con el 100% de aporte estatal. Abre una escuela privada con el 100% de aporte estatal en un galpón de una petrolera. ¿Estamos? ¿Esta escuela? Y empiezan a, a pelear para que el Estado le dé un terreno para la construcción. Que, que no sea como alguna otra que también le den un crédito para construir, ¿no? Entonces, tenés el 100% de, del, del, suelo. del sueldo. Tenés en su gran mayoría el, la, la tierra para hacer la escuela y en su gran y en muchas veces el, el crédito para hacerla está, nosotros decimos que esa plata la necesitamos para las escuelas, las escuelas públicas. Y si algún funcionario, ¿cuántos, cuántos hijos de funcionarios van a la escuela privada? Y cada vez más, porque cada vez hay más cantidad, ¿no? Si el, el hijo del intendente de Rincón no podía ir a una privada porque no tenía privada, hoy tiene la privada para ir, eh, ¿Estamos? Eh... Lo que te, otra cosa que te puedo decir que en Neuquén Capital hay más cantidad de jardines maternales y jardines privados que estatales. Casi el doble. ¿Casi el doble? Casi el doble. ¿Cuánto sale la cuota de estos jardines? Y están entre mil y dos mil pesos, ¿no? Ahora, ¿por qué no, no crean nuevos jardines? ¿Por qué no hacen jardines maternales. Y habría que ver, hacer un, un los nombres de los... Este, claro. responsable de cada uno. Eh, le cuento a los amigos que nos ven afuera de Neuquén, que es eh, la provincia más rica del país, el edad, con, en edad más joven del claro. país, con un promedio de 35 años, por, por lo que uno saca sin ser este, eh, un científico en deducción, uh -huh. es que la cantidad de, de nenes de tres años es altísima. Es digamos, hay muchos matrimonios jóvenes, Imagínense de qué cosas estamos hablando. Vamos a ir un corte y nos metemos ya en el último bloque de la charla con Alejandro Castelar sobre la educación pública en Neuquén Capital.